Hola, buenas. Vamos eh, en este vídeo a estudiar los músculos que mueven el pie. Nos podemos hacer una primera pregunta y es ¿qué movimientos puede realizar un pie? Entre una gran cantidad de movimientos que puede hacer el pie, los que nos interesan son la dorsiflexión, la articulación del tobillo, la flexión plantar del pie, la inversión del pie y la eversión del pie. Dentro de, de los músculos que pueden realizar estos movimientos que acabo de citar, ¿vale? nos vamos a parar en tres músculos principalmente: uno que se sitúa en la parte anterior de la pierna y dos que se sitúan en la parte posterior de la pierna. El primer de ellos será el tibial anterior. Y el tibial anterior, eh, bueno, como su nombre dice, tiene una inserción proximal que eh, pues eh, será la tibia nosotros vamos a poder palpar el tibial, este tibial anterior, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo lo vamos a poder palpar? Bueno, pues una vez que hemos localizado la tibia, la cara anterior de la tibia, ¿de acuerdo? Eh, si desplazamos la eh, mano hacia lateral, podemos notar pues una masa, la masa muscular, esa masa muscular, ¿vale? Será la... Será el tibial anterior, el músculo tibial anterior. Entonces vamos a ver que se localiza su inserción proximal. Ponemos aquí. Vale. Su inserción proximal es la tibia. Vale. Será lo que denominamos es la cara vale. Anterolateral. anterolateral proximal. proximal, ¿de acuerdo? Eh, Su acción principal, bueno, pues os la voy a decir yo, la acción principal no es otra que la dorsiflexión ¿Sí? y la inversión inversión del pie Bien, pues ahora vamos a analizar eh, en la dorsiflexión. Pues si yo realizo la dorsiflexión de, del, bueno, del pie, lo que voy a notar es que el músculo, el tibial anterior, se va a agarrotar todo, se va a contraer y se va a poner duro. duro. Si yo sigo, si yo lo sigo hacia distal, ¿vale? voy a notar el tendón, ¿de acuerdo, del tibial anterior. ¿Dónde se va a localizar? ¿Dónde creéis que se va a localizar? Este tendón, donde se va a insertar la inserción distal de este músculo. Perfecto, lo vamos a tener en el primer metatarso, ¿de acuerdo? Entonces ponemos aquí primer metatarso. Primer metatarso. Bien, pues ya tenemos cubierto el primer cuadro de este del músculo tibial anterior. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Este será el tibial anterior, ¿de acuerdo? Va no lo bueno, pues como hemos dicho, está situado en la parte anterior de la, de la pierna, ¿vale? Y su inserción distal lo tenemos en el primer metatarso. Las acciones que realiza hoy son la dorsiflexión y la inversión, ¿vale? Bien, volvemos al cuadro y nos vamos a encontrar ahora con dos músculos eh, que van a ser el gastrocnemios y el sólio. Estos dos músculos van a compartir la inserción distal. ¿De acuerdo? La inserción distal es eh, el calcáneo vía tendón de Aquiles. Lo vamos a poner entonces aquí: calcáneo, calcáneo vía tendón de Aquiles. Como lo comparten los dos, lo ponemos así. El calcáneo. El calcáneo ya lo sabemos nosotros dónde está situado, ¿vale? Es la parte posterior del pie. Y bueno, pues lo conocemos solamente como talón. Si nosotros realizamos eh, una dorsiflexión del pie, ¿vale? Y nos ponemos a andar, podremos imitar el caminar. De los pingüinos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo, imitando al caminar de los pingüinos, lo que estamos realizando, estamos realizando una dorsiflexión y, por tanto, caminando sobre el calcáneo. Pues ahí es donde se van a insertar tanto el gastroenterio como el solio. Vamos a ver entonces ahora cuál va a ser la inserción de cada uno de estos músculos y para ello nos pararemos en el sólio, ¿vale? El sólio es un músculo más profundo, está por debajo del gastrocnemius, acuerdo? Y su eh, inserción eh, proximal, en este caso, será eh, en la tibia y en la fíbula. Vamos aquí, tibia y fíbula. Tibia... Y la fíbula En la tibia será en la mitad proximal de la cara posterior, ¿vale? Mitad proximal de la cara posterior. Mientras que eh, la fígula pues eh, también será, en, será el tercio, también que será proximal posterior. Eh, nos van, vamos a ver eh, cuál va a ser eh, la función que realizan tanto el solio como el gastrocnemius. Y, eh, y para eso cambiamos el color y ponemos aquí que será la flexión plantar. Esta es la, la flexión plantar. Va a realizarla tanto el solio como el gastrocnemius flexión plantar. Podemos ver entonces, eh, vamos a ver qué es lo que nos queda, la inserción proximal del gastrocnemio. El gastrocnemio bueno, es un músculo que, en su, eh, que va a tener como dos, dos cabezas o dos porciones y cada una de esas porciones se van a unir a uno de los epicóndinos de del fémur. Entonces, sabemos que el gastronemios lo ponemos por aquí, se va a unir en, en el, en el femur, ponemos aquí que se en el femur, donde en el epicóndilo, los epicóndilo, tanto medial como lateral. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos fijamos en ese recorrido, podremos llegar a la conclusión de que va a realizar, además de la flexión plantar, podrá realizarme otra flexión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque además de estar involucrada la articulación del tobillo, vamos a encontrar otra articulación al estar eh, insertado en el fémur, su inserción próxima a ese fémur. Tenemos que la articulación de la rodilla también va a estar. Eh, en, va a estar involucrada en otra acción a mayores y esta acción será la flexión de la pierna. ¿De acuerdo? Ponemos aquí flexión de la pierna. Vale, pues ya está, cubierto todo el cuadro. Vamos a pasar un momentito a ver estos músculos. Bien, tenemos... El gastrocnemius es un músculo superficial y aquí tenéis las dos cabezas del gastrocnemius que están en los epicóndilos, uno lateral y otro medial, ¿vale? Y su inserción distal la vamos a... tenemos que es el, el calcáneo vía tendón de Aquiles, ¿vale? Aquí tenemos la flexión plantar, que es la acción que realiza. El sólido es este músculo que será más profundo y está por debajo del gastrocnemius bueno, y me realiza la, también la flexión plantar. Puedo bajar, veis ahí las inserciones, tanto proximal, tercio proximal de la fíbula y también la mitad proximal de la cara posterior de la, de la tibia. Y habíamos visto que el gastroleño, al estar insertados en los peripicóndilos del, del fémur, va a tener una, eh, una eh, acción a mayores, ¿no? que es la flexión de la Herna. ¿De acuerdo? Pues nada, volvemos otra vez al cuadro y nada, ya hemos terminado de estudiar todos los músculos del miembro inferior que nos interesan. Venga, nos vemos en clase chicos, hasta luego.